Mira, eh, algo que quiero, eh, señor director, me ayude ahí con la noticia número dos de el doctor eh, Amado Baez, quien es el encargado de, de combatir junto con el comité de alto mando del actual gobierno del PLD, dirigido por el licenciado Danilo Medina, donde él subió un tweet la semana pasada aclarando informaciones eh, que están haciendo. Él está ahora mismo en un dilema, el doctor Baez, porque eh, la comisión que que conformó el actual eh, el electo presidente Luis Abinader eh, la comisión médica para eh, trazar estrategias y combatir el COVID no, él, él no ha sido como muy, muy bien acogido, de hecho eh, no ha visto una comunicación fluida entre ellos y hay como una serie de, de, de disputas entonces este tweet, señor director, si lo tiene ahí el número 2, donde él dice eh, aclarando eh, declaraciones recientes de un médico de República Dominicana, no sabemos a cuál médico, pero tiene que ser un médico de esta comisión. Sí, que dice sí. el No hay estudio de James Hawkins que habla de 7000 muertos en noviembre en la República Dominicana. Segundo, vamos a ver, señor. ¿Qué, Héctor, número, si ajá, ver ¿qué número es Roberto? Ver, el número 2. Sí. Número número imagen número 2. Eh, no no hay estudio que habla Sí, ahí está, gracias, señor director. Dice: No hay estudio que habla de moléculas en grasa abdominal y riesgo de COVID. Crees: No es cierto que al lavarse las manos el virus muerto da mal olor. Esto lo hizo el doctor, ahí lo pueden ver el tweet en su pantalla. El doctor amado Alejandro Weiss, que es especialista en, en, en, en telemedicina, en temas de, de, de pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Radicado aquí en. en en Michigan, me parece, uh -huh. en un hospital de Michigan, y que fue prestado, según él ha dicho en varias declaraciones, al gobierno dominicano para ayudar a combatir el COVID. Él no es empleado del gobierno, él no es acelerado del gobierno, él simplemente vino a, a, a o fue a la República Dominicana, mejor dicho, a aportar y, y a ayudar. Aunque eh, nosotros tenemos la esperanza de que nos sea una entrevista, lo hemos hecho por varios medios, uh -huh para conversar con él, pero él parece que solamente eh, entiende y cree que existen los medios en la ciudad capital. Es lamentable, eh, pero nada, seguimos con la nueva escobinidad de seguirle po po por Twitter, que él por ahí es bien activo uh -huh. y da algunas informaciones de las que él tiene conocimiento. Eh, pero no sé a qué médico, pero sí le lanzó esa puya a un médico dominicano, como ustedes pudieron ver en el Twitter. Mira, es eh, eh, referente a las tres pautas que él especifica en modo de, de aclarar la primera entiendo que es la que tiene más peso, porque me lo han mencionado varias personas de un supuesto estudio que dice o que estima más bien que para el mes de noviembre, estaríamos hablando de eh, unos cinco meses eh, que faltan para el mes de noviembre o cuatro meses, hay una estimación de que va a haber 7 mil personas muertas eh, por coronavirus, si nos llevamos de las estadísticas actuales y me parece muy bien que él aclara que no existe eh, dicho estudio porque es algo, una cifra totalmente alarmante, o sea mil por, por esa causa en un país como República Dominicana es algo que llama poderosamente la atención y en ese mismo tenor Roberto político eh, COVID-19 se pudiese decir hay hay que ver ciertas cosas y tratar de uno como ser humano entender cuál es el sentido de lógica que poseen algunas personas y más un congresista un ilustre congresista como es el caso de o sonidista, como usted le quiera decir entiendo que los dos adjetivos le funcionan eh, de buena manera Yo creo que más sonidista, yo creo que, más sonidista que diputado él, él ahora se ha metido a farandulero Totalmente, todos sabemos que Pedro Botello se ha destacado en estos últimos meses por llevarse a colación a su pecho una causa del pueblo que es el 30% de la administración de fondos de pensiones ese señor el día de ayer convocó ayer que el Congreso de la República iba a pues a ver lo del estado de emergencia, entre otros temas que tenía pautado en la agenda, lo de él pautó una eh, caminata, una marcha hacia el Congreso Nacional. O sea, estoy hablando que un congresista... Un diputado, un ilustre diputado de la República Dominicana convocó a una marcha con cientos de personas produciendo aglomeración, entre otros tipos de contacto, para el 30% de la administración de fondos de pensiones. Entonces, ¿qué sucede? Ayer el Senado, porque había un consenso ya, se sabía que se iba a aprobar, simplemente pues se pasó por las dos cámaras por un asunto protocolar. Él estaba pensando que iba a pasar como la última solicitud, Roberto, que... Ellos di dijeron el 30% a cambio de la cantidad de días específicos. En este caso, esa causa no iba a tener razón porque ya era algo consensuado entre el PRM y el PLD. Pero al final lo que pasó fue que el Senado en sí no conoció dicha causa y lo pasó directamente a la Comisión de Seguridad Social. Pero es increíble. Mira, es increíble. Mira, o sea, pero el malo el no diputado. es él, el malo es todas esas personas que se fueron detrás de él. No, mira, ese diputado deberá estar preso. Sí. Preso eso de estar. Por eso que en nuestro país, hoy en día, hemos tenido el reverso de los casos de COVID y las personas que han fallecido, lamentablemente, en estos últimos días en República Dominicana. Por, por charlatanes como ese. Es un charlatán ese diputado. Ese es un charlatán. Y ojalá que, que me escriba por o por Twitter, que me busque mi teléfono, que se lo voy a hacer en su cara. Pero eso debería de estar, porque estos no son es momentos de estar. Bueno, primero, ya eso, el, el Congreso lo conoció, se está analizando. Segundo, segundo hay un cambio de gobierno, hay un cambio de, de, de, de, de, de diputados y senadores que tienen que darle continuidad a, a, a, a esta propuesta del 30% de la AFP. Además de eso, estamos en una crisis sanitaria que volvió a aumentar tanto los casos de COVID como los casos de muerte por irresponsables como él, que no han pensado en la salud. Simplemente, él parecía un extraterrestre. Él, él tenía eh, como tres mascarillas, uno lente y, y una visera. Parece un extraterrestre. Él cree, él cree que con eso está salvo. Pero está bien. Imagínate tú que él te, está salvo. Pero todo eso, como tú dices, eh, también indolentes, que le cayeron atrás a él. Hay muchos ahí que andan hasta sin mascarilla, sin mascarilla, en y, esa marcha. y hay que ver también si todos califican para el AFP. Seguro ahí hay gente que ni está cotizando o sí, algo pero, así. Pero, olvídate quién califique o quién no. Estamos en una situación de estado de emergencia. Sí. La República Dominicana acaba de entrar en un estado de emergencia. Entonces, como un, un legislador que tenga dos dedos de cerebro, ¿cómo va a estar convocando aglomeraciones, si va en contra del estado de emergencia y en contra de la disposición que ha hecho el actual gobierno del PLD encabezado por Danilo Medina, que es evitar las aglomeraciones. Entonces, óyeme, ese tipo debería estar preso. que Bueno, hay que esperar que salga de, de, de, de, de, de ser diputado verdad para que se le quite la inmunidad y lo metan preso por lo menos una semana. Entonces, que pase la cuarentena, pero en una cárcel, porque eso es un abuso lo que eh, eh, Botello acaba de realizar en el día de ayer. De verdad que estoy totalmente desacuerdo con esa actitud y con cualquier actitud que haga un político en estos momentos y cualquier persona de aglomeración. De aglomeración y, y, todo, porque, y todo el eh, drama eh, que la ha hecho. O sea, estamos hablando que ese señor fingió no. un desmayo y de todo. ¿sabes? No, no, todo. o sea, es eh, que eh, aquí, aquí la, él, la, los, los políticos tal. no se respetan. Aquí la política es un relajo. Aquí cualquiera es político. sea, aquí cualquiera no, no, es político. No, no, Ya gracias a Dios se está cambiando el perfil de los políticos, pero ese tipo sí. debería de buscarlo para Netflix, para una serie de Netflix o de Amazon Prime. Ese tipo hay que buscarlo porque, óyeme, es una movie, pero más la son los que le caen atrás, viendo la movie sí. que está montando para beneficios personales.